Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Son las 8 en punto en Buenos Aires, Argentina. Desde ahí les estoy hablando a ah, colegas de todo el país que participan de la actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente. Buenas noches. Veo que tenemos ahí a las y los colegas que están participando y también al equipo, al enorme equipo de coordinación, los coordinadores, los tutores... Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Un saludo gigante. Vamos a continuar pensando y sobre todo hoy que para quienes participan de la actualización ya pudieron acceder a esta parte del viaje a, a la primera galaxia. Vamos a seguir hablando de lo que significan las tecnologías de la información y la comunicación en términos de las tramas culturales. Y para esto elegí una lectura, un texto, que fue muy importante para mí, para los equipos de los que participo. Y estoy haciendo referencia al trabajo del filósofo francés Michel Serres que lleva por título Pulgarcita. Este es un trabajo que se publicó por primera vez en 2012 y recibimos esta versión en español en 2013 y significó un, tuvo un profundo significado para, para pensar en términos de nuestras prácticas. Y hoy elegí algunos tramos para leerles en este vivo se escribió con referencia a las niñas y los niños, especialmente cuando tienen acceso garantizado a dispositivos y tecnológicos y conectividad. Dijo esto, estos niños viven pues en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la red, la lectura o la escritura de mensajes con los pulgares, la consulta de Wikipedia o Facebook no estimulan las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno. Pueden manipular varias informaciones a la vez. No conocen, ni integran, ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes. Ya no tienen la misma cabeza. Por el teléfono celular acceden a cualquier persona, por GPS a cualquier lugar por la red a cualquier saber, ocupan un espacio topológico de vecindades, mientras nosotros vivíamos en un espacio métrico referido por distancias. Ya no habitan el mismo espacio. Sin que nos diéramos cuenta, nació un nuevo ser humano durante un intervalo breve, el que nos separa de los años 70. Voy a hacer a Pegar un saltito y acabamos. Dice Michelle Serres, con el acceso a las personas por el teléfono celular, con el acceso a todos los lugares por el GPS, el acceso al saber ya está abierto, de una cierta manera, ya es transmitido, siempre y en todas partes. Objetivado, por cierto, pero además distribuido, no concentrado. Decía yo que vivimos en un espacio métrico, referido a centros, a concentraciones, una escuela, una clase, un campus, un anfiteatro. Ahí están las personas concentradas, estudiantes y profesores, libros en bibliotecas, instrumentos en laboratorios. Ese saber, esas referencias, esos textos, esos diccionarios, están ahí distribuidos en todas partes. Y en particular, en la propia casa, más aún, en todos los lugares a los que uno se desplaza. Por eso, uno mismo puede estar en contacto con sus colegas, con sus alumnos, donde quiera que estén, y pueda responder con facilidad. Dice Sarres, y fíjense qué interesante, porque tiene algo que ver con esta situación que estamos viviendo en este momento. Podría hablarles a ustedes, desde mi casa o desde otra parte, y ustedes me escucharían en otra parte o en sus casas. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Con referencia al aula podríamos pensar en este, qué es lo que hacemos aquí. Fíjense que son palabras que están escritas hace 10 años. Fíjense ese pensamiento increíble de anticipación, ¿no? Serres juega más fuerte en el avance de este libro que se llama Pulgarcita, con referencia a las pulgarcitas que usan justamente sus dedos en los teléfonos celulares. Y dice... Pulgarcita está decapitada, tiene la cabeza en la mano. Así de fuerte es la impronta cultural de las tecnologías, de la información y la comunicación en nuestra cultura en este momento de la historia. Dice Serres, tras la decapitación, ¿qué nos queda sobre los hombros? Y contesta, la intuición innovadora y vivaz, el aprendizaje, Caído dentro de la caja, nos deja la alegría incandescente de inventar. Fíjense, nos deja la alegría incandescente de inventar. Estamos condenados a volvernos inteligentes. Qué maravilla, qué provocación en mi trabajo y en el trabajo de, de nuestro equipo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esta fue una lectura clave. Se dice lo que queda es inventar y ahí de eso nos aferramos para empezar un ciclo de invención, de rediseño que todavía continúa. Acá viene uno de mis tramos favoritos. Hasta esta misma mañana un docente en su aula o en el anfiteatro entregaba un saber que en parte yacía ya en los libros. Oralizaba lo escrito una página fuente, sin venta, cosa rara, escribirá mañana una página antología. Su cátedra hacía oír a ese portavoz. Para esa emisión oral pedía silencio. Ya no lo obtiene. Desde la infancia, en el primero y el segundo ciclo, comienza a formarse la ola de lo que se llama la charla. Se levanta como un tsunami en el secundario. Y ahora acaba de alcanzar la educación superior donde los anfiteatros desbordados por ella están colmados por primera vez en la historia de un, díganme si no lo escucharon, murmullo permanente que vuelve penosa toda escucha o vuelve inaudible la vieja voz del libro. Es aquí un, un fenómeno bastante general como para prestarle atención. Pulgarcita no lee ni desea oír el libro dicho Aquel A que un, una vieja publicidad dibujaba como un perro Ya no escucha la voz de su amo Reducidos al silencio desde hace tres milenios Pulgarcita y sus hermanas y sus hermanos Producen a coro en este momento un ruido de fondo Que ensor ensordece al portavoz de la escritura ¿Por qué charla? En medio del murmullo de sus charlatanes compañeros ¿Por qué se saber? anunciado, ya lo tiene todo el mundo, íntegro, a disposición, al alcance de la mano, accesible por la web, Wikipedia, el celular, por cualquier portal, explicado, documentado, ilustrado sin más errores que en las viejas, en las mejores enciclopedias. Dice Serres, ya nadie necesita a los portavoces de antaño salvo si uno, original y raro, inventa. Fin de la era del saber. Qué fuerte, qué impresionante, de nuevo, este trabajo que comparto, escrito en el año 2013. Y que con este análisis sobre la cabeza de las niñas, de los niños, de las juventudes, abrió mi propia cabeza a la hora de comprender esto que planteábamos acerca de la mirada cultural, de los atravesamientos, de las tecnologías, de la comunicación y la información en nuestras propias mentes. Y por supuesto en las mentes de aquellos a quienes educamos o intentamos educar. Pareciera, sin embargo, prestando atención a esta posición que plantea Michelle Serrés, que el camino no puede seguir siendo el mismo que recorríamos antes de que esto sucediera. Ese que tiene que ver exclusivamente con la explicación, con la repetición de lo que dicen los textos, con la aplicación de ese saber que parecía construido de una vez y para siempre, cuando nada es de una vez y para siempre. Todo muta y fundamentalmente mutaron nuestros estudiantes. A veces pensamos que esto tiene que ver con la pandemia, Creo que tiene que ver con la pandemia en muchos sentidos, pero es un proceso que ya estaba abierto antes de la pandemia y que tiene que ver con las revoluciones que se produjeron en las últimas décadas con estos atravesamientos culturales y sociales de las tecnologías, cosa de la que vamos a seguir hablando durante estas semanas. Les agradezco muchísimo que estén ahí. Si no leyeron este trabajo de Sarres, Invito mucho a que lo lean. Hay eh, hermosos videos también que pueden encontrar en la web donde Serres mismo habla de, de este trabajo. Y bueno, y falleció hace algunos años, pero vale la pena definitivamente seguir escuchándolo. Nos ayuda a comprender los desafíos que tenemos en las prácticas de la enseñanza, a vida cuenta de estas transformaciones que se producen en el marco de la cultura y que en esto que abordamos hoy tienen que ver muy directamente con quiénes son las chicas y los chicos que educamos, las pulgarcitas y los pulgarcitos. Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana descansen y para quienes están en la actualización espero que ya también estén en el campus en el módulo 1 muchísimas gracias unos abrazos gigantes para todas las compañeras y compañeros de argentina y también para quienes nos están acompañando en este momento de otros países abrazos y hasta mañana